De lo que todo el mundo está hablando es que el Alfa le pidió perdón. No sé por qué, mi opinión. No sé por qué el Alfa le pidió perdón a Anuel. Durante el fin de semana fue tendencia en las redes sociales esa la situación de el Alfa y su auto el Bugare y las disculpas que tuvo que ofrecer ya que dijo que todo fue un malentendido. El cantante urbano dominicano, el Alfa, pidió disculpas a su colega borico Anuel misma que fue extendida al productor musical Rafi Pina y al cantante boricua de sangre dominicana osuna Ante la disculpa del denominado animal, no respondió lo siguiente, nosotros te amamos y te respetamos mucho, en ningún momento hemos tenido nada en contra tuya, mi hermano. osuna por su lado contestó, un varón real, tú eres, tú eres familia, bro, somos hermanos, te quiero mucho. En tanto que Rafi Pina aseguró que él está libre de pecado, que tiene la primera piedra. Usuarios en las redes han comentado esta situación. ¿Qué consideran que el alfa ha opacado el álbum de los dioses lanzado por Anuel y Osuna? Eh, mírenlo ahí, el post que, que puso en Instagram eh, nuestro hermano y amigo. Un saludo a Black, que es parte de nosotros. ¿Eh? Ay, mío, Black. Eh, la no, disculpa, pero yo no yo entiendo no, por qué. Lo que yo no entiendo, que por qué le pido disculpas a... ¿Cómo se llama? Al otro. Ay, a Moruco ese. ¿Por qué le disculpas a Moruco? ¿Por qué? No, no, mira, mira lo que pasa. Yo siento que él no debió pedirle disculpas a nada, a nadie. Eso es lo único que él no hizo, nada malo. Él subió. A, ahí es que se dan cuenta el éxito de un artista. Y veo muchos eh, raperos, muchos reggaetoneros hablando en contra del alfa. Al alfa lo que hay que apoyarlo. Y darle, como usted le da like y, y, y da seguimiento a otros artistas boricua, usted tiene que apoyarlo de aquí. El alfa no le hace daño a nadie. Ahora su éxito eh, hace que el otro se incomode. ¿Entiende? Eh, eh, lamentablemente, es, lamentablemente es el artista urbano que ha llegado más lejos. Sí, pero que a veces la alfa. Como eh. te digo, la alfa piensa que las redes sociales de él están aquí. Y todo lo que hay sube no, el no eh, del mundo. No, no, que eso es personal. Eso personal, lo que haga con sus redes. Lo que haga, mira, ¿Te imaginas el Mira, aquí. mira, con una foto opacó él. ¿Tú entiendes? El sonido. Dí eh, que eh, el sonido de, de, de, de dos artistas grandes. No, lo opacó el sonido. Eh, lo en pagó. las redes, lo apagó, lo, lo, lo lo apagó. Lo apagó, lo apagó. Entonces, es decir, que el Alfa, casi mente, está al mismo nivel que ellos. Casi, casi lo va a lograr porque tiene un equipo de trabajo muy bueno. Y tiene el deseo de superación, y cada día más se supera más. Lo que están criticando es como dice a los Foques. Es como dice a los Foques. Lo que usted ve criticando al Alfa son los primeros que, que le están descargando Spotify a Noé y toda esa gente. ¿Tú entiendes? Claro está. Yo no entiendo por qué él se disculpó, porque él no lo hizo con mala intención. Ahora, si usted lo hace intencionalmente, usted merece una disculpa. El que debe pedir ¿Tú una ¿tú disculpa es Moluco. Ahora, Moluco se llenó de odio también. ¿Por qué? Porque supuestamente es amigo del Alfa y es un comunicador. Está bien que no todo el mundo tiene que tener el mismo gusto, pero usted no puede ser tan fresco. ¿Por qué no llamó cuando Baboni y compró el de O cuando Andoé compró el de él. El de él? Un eh, ese sí pobre. es un Lambón, Moluco. Ese sí es un lambón que, que, que se ha querido creer la película y es un lambón. ¿Por qué? Porque usted, como usted es seguidor de los artistas, usted tiene que llamar también a Baboni o, o a que vendió el carro a Baboni o a Noel. Ese sí es un lambón. Ese tiene que pedirle disculpas al Alfa. Moluco sí tiene que pedirle disculpas al Alfa. No el Alfa ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque el Alfa está haciendo su trabajo y ha surgido con respeto que todo el mundo lo respeta al Alfa, sea en Puerto Rico, sea donde quiera. Todo el mundo lo respeta, la alfa, porque tiene un equipo de trabajo muy duro, eh, con dedicación, no salen de un estudio. ¿tú entiendes? No como mucho aquí. ¿Dónde está eh, nosotros que, que se tiraban con él? Ah, que yo era mejor que el alfa. ¿Dónde está? Para no mencionar el nombre. No, no, sí, eh, no se puede mencionar el nombre. ¿Tú entiendes? Y tirando, y tirando. ¿Y dónde han quedado aquí? Eh, Oigan oh, eso. Está muy despegado, mira, está así, la balanza está así, el alfa para allá arriba. Y ahora es que va con coger sonido con eso. Mucha gente que le ha tirado, cree que, que no defendiendo al alfa, que hay que darle la razón a quien la tiene. El alfa hay que hacerle su saludo porque está por encima de todo el mundo. El alfa está por encima de todo el mundo, de todo el urbano de este país, está por encima. Para mí, el que mata cerca del alfa se llama el nene de la amenaza. Que hay que, darle su, que hay que darle su dinero y, cuidado, si y canta mejor que el alfa y, y, y es más artista que el alfa. Que el alfa ¿Tú entiendes? También. Pero el alfa tú sabes, sabe manejar su sonido. Lo, lo único que le falta al nene es ese sonido. Que el alfa con cualquier cosa hace su sonido. Pero no todos los artistas son iguales. ¿Entiendes? Yo no veo, yo no veo el nene tirándole al alfa ni haciendo un comentario. El manager, el manager del nene sí, sí pero los managers, para mí los managers no pueden ni, ni, ni, ni presentarse en una televisión. Ahí el manager del de nene la amenaza me parece a Hansel 15, de Piquilao, que sale en todos los lados. El que es más artista, el mismo Martita que Trato, que es el mismo Piquilao, porque es uno ahora, y cree más artista no, el manager es el cerebro que tiene que estar escondido. ¿Tú entiendes? Claro, claro. No me venga usted a mí con eso. El alfa el que hace saludos. saludo. Muy duro. El equipo de trabajo, felicidades. Que han puesto la bandera en alta. No debió dar disculpas. no, no tiene que pedir disculpas a nadie. Usted no hizo nada. Usted subió una foto suya. Y un carro. Bueno, yo voy a, comp a comprar un CG, yo me tiro mi foto el motor. él tiene claro no yo viene ahí y le presta los cuartos y se lo y lo y ya